Es, la verdad, una de las semanas más calurosas que hemos vivido ...los mendocinos. Según nos dicen los especialistas, es normal para esta época. Pero claro, es enero, los chicos están de vacaciones y ¿quién no sueña en este momento estar en una pileta? Lo importante es tener precaución, Solo, no solamente en piletas, sino también en los espejos de agua. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad, junto con Defensa Civil y los bomberos de la provincia de Mendoza... ...de la policía de Mendoza, están realizando distintos controles y tareas, sobre todo en los espejos de agua... ...para evitar cualquier tipo de accidentes. Sobre Vamos a comenzar hablando con Miguel Sosa, el subcomisario que también forma parte de Bomberos de la Policía de Mendoza de la provincia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Miguel, ¿en qué lugares se están haciendo los controles? ¿Dónde acude la gente justamente a refrescarse en esta época del año? Y en esta época tenemos como fuerte para el refrescarse el la gente dique Carrizal, dique Potrerillos y todos los que vendría siendo espejos de aguas, canales, eh, acequias, donde nosotros tenemos patrullajes eh, desde las 15 de 14 horas en adelante hasta la hasta llegada de la noche en donde el personal que patrulla su espejo de agua recomienda no bañarse en lugares prohibidos eh, se va dando recomendaciones no se busca sancionar a nadie sino que entren en conciencia de los peligros que atrae estar en un lugar eh, es prohibido digamos para el bañarse claro, ¿eh? Eh, acá en el Gran Mendoza acuden muchos los chicos, sobre todo los jóvenes, a canales, eh, ese tipo de lugares donde también se refrescan y son tan peligrosos, ¿no? Exacto, tenemos muchísimos... Y, ¿Cuál es el lugar donde más van? Y tenemos Cacique Guaymallén, Carola Lorenzini, Parque General San Martín, eh, son lugares donde no toman conciencia, tal vez lo han hecho toda la vida, hasta vendrá por una tradición familiar, digamos, de irse a bañar al lugar y esas situaciones no, no, no traen conciencia de los peligros que trae un golpe de agua o, o posiblemente un desvanecimiento de la persona que se esté bañando, eh, donde el, el cauce que arrastra el canal el cacique Guaymallén, por ejemplo, si viene poca agua, toman confianza y se meten, pero nunca van a poder hacer pie porque es muchísima la fuerza que lleva el cauce. Claro. Además hay otros lugares donde tienen mayor profundidad. Exacto, donde tienen profundidad, en donde las cascadas que se producen cuando... Eh, viene mucho caudal, va comiendo el cemento y quedan digamos, expuestas las mallas de, de acero que, que con el que han hecho el canal y eso es una trampa mortal para los que caen en ese lugar. Directamente no hay que bañarse en los canales, ¿no? Es recomendable que no, si pueden bañarse en, en piletas, en donde tengan personal eh, que esté al cuidado de ellos como bañistas o en lugares que, como el, el dique, el dique que usted mencionaba, ¿tienen también lugares...? Sí. El dique Carrizal sí. El dique Carrizal tiene inclusive la playita de Luján y tiene eh, costas que tienen con personal de, que son eh, guarda, guardavidas que hay en la zona eh, y están bollados los lugares, están asegurados para que las, las familias puedan disfrutar de un día, un día agradable. Eh, dique Potrerillo no tenemos lugares donde se puedan hacer actividades eh, de bañarse. Dicho, está, lo único que se puede hacer son eh, deportes de, de windsurf, parte. exacto. ¿Ningún lugar de potrerillos se puede bañar entonces? No sería recomendable, recordemos que son cerros que se hicieron, o sea, que se inundaron para hacer un dique y hay lugares que se desconocen la profundidad que pueden tener. Exactamente. ¿En ese lugar hay controles permanentes de la policía, de bomberos? Exacto. Nosotros en todos los espejos de aguas tenemos controles. Si bien eh, desde acá del cuartel central se tenemos efectivos que salen en movilidades de hacer patrullajes tanto en Parque General San Martín... ...causes como el, el Cacique de en Carabalolo, en Cine... ...en los espejos de agua como Carrizal y Potrellos... ...tenemos eh, embarcaciones que hacen patrullajes náuticos... ...con efectivos, uh -huh. con equipamiento para hacer, hacer cualquier tipo urgencia. de salvataje. Esa. ¿Han tenido alguna emergencia eh, desde, lo que, desde este tiempo? Digo, que arrancó la ola de calor, el verano. Eh, siempre hay emergencias, no han sido emergencias graves... ...salvo en el sur, en donde hubo que lamentar la vida de una criatura... Sí, claro. ...pero eh, permanentemente trabajamos emergencias en donde... Eh, se, meten, se aventuran a meterse en lugares que desconocen y después no pueden regresar. Entonces ahí el personal nuestro acude con embarcaciones, Bien. hace los rescates hacia la costa. No hemos tenido víctimas, eh, gracias a Dios, acá en Gran Mendoza. Pero sí, salvatajes. Sí, permanentemente, es algo habitual. Claro, lástima, ¿no? digo Porque uno, eh, son lugares lindos, agradables, piensa que es pandito y no, son ¿no? peligrosos. Eh, Su comisario, ¿nos puede dar recomendaciones, tanto para espejos de agua y piletas, sobre todo para los más chiquititos, eh, qué tipo de cuidados tenemos que tener para evitar justamente cualquier tipo de accidente? Y lo primero y fundamental es no consumir alcohol. El alcohol es totalmente... Eh, contraproducente más que nada para los reflejos que pueda tener el nadador en el agua, eh, no descuidar a los menores, los menores en una pileta, incluso en una pileta donde tengamos el personal de, de guardavidas, pueden ser, eh, al ser chicos por ahí, ahí, están bañándose y un descuido de, de, la, de los padres y del guardavida puede ocasionar una fatalidad. En casa también pueden haber piletas, en ese caso no hay que perder de vista a los niños. Exacto, yo creo que nadie debe perder de vista a los niños, si van a estar bañándose tiene que haber un adulto eh, monitoreando la situación para estar tranquilos. Muy amable su comisario, muchas gracias. No, por favor bien Bueno, hay muchos turistas y muchos mendocinos que suelen acercarse obviamente a los espejos de agua, te da la sensación a lo mejor de refrescarte aunque sea mojándote los pies, pero cuidado obviamente con estos lugares, en Potrerillos no hay lugares habilitados para bañarse como nos decía el subcomisario y siempre lo preferible es a campings o lugares habilitados como los que tiene Luján de Cuyo, la playita de Lujano el Carrizal, que siempre hay bañistas, sería el resumen de lo que nos acaba de decir el subcomisario, sobre todo para tener un verano Bien, agradable y evitar cualquier tipo de emergencia. Claro.